Y volvemos a CITUR para ver cómo influencers y agencias y hoteles se ponen de acuerdo para captar más clientes. Las redes sociales vuelven a demostrar su poder de convocatoria. Hola de nuevo, Juanma. Nos hemos venido aquí al primer encuentro que se celebra entre influencers y empresas del sector turístico. Hay más de 100 expertos entre esas empresas que te comentaba y los influencers y vamos a hablar con la persona bueno, pues que ha montado todo este evento. Manuel, cuéntame, ¿por qué, ¿por qué has invitado a los influencers? Porque son los nuevos prescriptores para que todos podamos viajar con más información, con más transparencia, los que nos dan a conocer todos los destinos y por eso como una iniciativa por primera vez en Fitur, en la tercera feria de turismo del mundo, estamos reuniendo a Turismo, Industria, con influencers, nuevos prescriptores de los viajeros. Hay un formato que estamos viendo aquí y es encuentros de ocho minutos. ¿Qué es lo que se consigue en ese tiempo? Bueno, eh, ¿qué es lo que tú haces? Yo escribo en mi blog, mi ruta, estoy haciendo todo esto. ¿Cómo me puedo beneficiar, por ejemplo, si soy un destino, si soy Costa Rica? Eh, si soy venidor, eh, entender qué es lo que hace el nuevo prescriptor, qué es lo que hace el influencer en pro de ese destino, por ejemplo. Y tiene que ser en formatos de 8 porque estamos rotando como las 10 empresas más importantes, las 11 empresas más importantes, con los 100 influencers que están dedicados exclusivamente al sector turístico. ¿Qué nuevos modelos de negocio son los que se van a abrir? Bueno, los nuevos modelos de negocios y eso nos viene muy bien para España, que tenemos un buen desarrollo en sol y playa, es mucho turismo de interior, turismo de deportes, turismo con eh, de organización de cursos de idiomas, es decir, que tenemos nuevas iniciativas para en realidad conseguir tener un destino como España, por ejemplo, que es en el que estamos este, aprovechando todas nuestras infraestructuras los 12 meses del año, ¿no? Que esas son todo tipo de nuevo viaje. También tenemos aquí bueno, pues a uno de los protagonistas de uno de esos encuentros. Eh, me has comentado que tú eres bloguero, que tienes un blog de viajes. Sí, por hecho. Se llama Vivir para viajar. Y cuéntanos, ¿qué, ¿qué es lo que aportas tú a estas empresas? Bueno, aportamos la posibilidad de difundir sus mensajes siempre y cuando trabajemos con una compañía con la que sintamos sintonía, pues una forma de de, bueno, de comunicar que los servicios que esta empresa ofrece pues son buenos porque nosotros usamos esos servicios. ¿no? Entonces es una forma de, de, de ser un embajador de la marca.